Y, y, y, y nos metió en partida. <coughs> Worth it. Vamos a ver si lo podemos hacer. Bueno, todos de una, ¿no? Supongo. La venganza de Stein la, la ira de la novia. House of Castlevania. Transilvania. Vamos a dar la B. Bueno, está bien. Directo. Vamos a pillarnos a esta playa, ¿vale? Para poder hacer la de saludo ahí arriba. En plan, la del final. Ya me entendéis. A la de llegar arriba de la tabla donde se encuentra la piba, ¿no? El boss y tal. Y hacer el gesto. Vamos a darle. Lo pillamos rápido, porque con la última puede subir y tal, ¿no? Por lo que se ve. No hace mucho cuatro héroes acabaron con el desquiciado Doctor James. <ríe> Puto nuno tío. Castillo. castillo. Esta noche en las calles asaltadas bajo la luz de la luna llena. Otros cuatro héroes se enfrentan a un nuevo peligro. ¿Qué pasa? ¡Guapísimo! Y la venganza de, de James. Destroy <risa> El gesto, tío o sea, ¿Cómo era el gesto Los esto? Héroes salieron de su para vale con otros en la seguridad de la qué guapo eh, Por aquí era lo de Moira, ¿no? ¿Qué tal? ¿No era por aquí lo de Moira? Qué guapo, eso que es chera A ver, al chera, no mete Y yo no estaba eso? No era lo vemos irá. ¿eh? Necesito un médico. Ya. ¿Cómo era esto, tío? Aquí no había ya algo en plan para hacer. Bueno, más para adelante. I can remember. <risa> vale, vale, ya voy, manins. Me alegra ver supervivientes. No duraremos mucho aquí. Vamos dentro y pensemos en algo. Este es, vale. Tengo algo más que un La matado, en serio. Mala quien era lo de la radio, ¿no? Okay, a ver. Gracias. de alguien silenciar esa cosa. El castillo ha caído. Vaya, vale, ahora pegar a la puerta, ¿no? Por puesta cuenta y riesgo. Va a dar a la puerta entonces. Espero que todos pero es esta. Alguien sabe qué está pasando aquí. Seguro que esto es. Ábreme la puerta, tienen ¿tienen algún... puerta, perro. Ábreme la, la puerta. ¡Mamá huevo! Einstein sin duda. ¿Qué esperamos? Vamos al castillo está? ya para hacer papilla a ese doctor. ¿Estaba lo ciudadano? Ah, todavía no. Ya decía yo. Los ah, sí, héroes sí, sí. se dirigieron al castillo, pero el viento portaba un presagio hacia. Un olor a niño rasta a hugo. ¿A la moira o qué? Esa es la la moira. ¿Eh? ¿Qué cojones me ha dado, eh? Moira. ¡No! ¡Lo matado, loco. Mi bola de cristal me dice que no es estoy... <risa> no, eh. Pensé que no me matarían. ¡Qué troll! ¡A tu puta madre! Mondongo. Moira. Hala eso. Por aquí no había un pequeño estereco o algo así. Pues yo, era por aquí paseando y ya estaría, ¿no? Por aquí debe de salir por aquí. Espérate, espérate, amigo. Cerrada. Necesitamos una llave para entrar. Habrá sido solo de la Moira, que va, ¿no? Tío, Moira debe de salir por aquí. No, no, no, ¿qué es eso? Ah, que me la ha robado Sal la moira La dar moira Te toca, te tocas ¿En serio? ¿Qué eso? Jaja. ¿Qué coño, tío, la última del perro? Ya, se le piró, man. Vale. Cuando el viento se llevó los restos del alma en pena, una voz inquietante inundó las mentes de los héroes. Okay, pero ¿lo otro? Esperaba <risas> más de mi amiga. La Moira, tío, pena. te da eh, El alma en pena cabeza. haceos un favor, alejaos del castillo. O lo lamentaréis. Parece que era la parte. Ahora vamos a detenerla. Cuidado aquí. Sí. Y no me tomo muy bien que se me queden mirando. Mirad aquí. Algo tío, se ha metido. ¿Qué es esto, coño, Abre era tío. qué se me va? Ajá. Desde lo alto. Las cosas brutas. El su macaco. Su el su la macaco. La tu la macaco. La vale, eso es lo que tenemos que hacer ahí arriba, tío. Yo. Eso es Coño, que está aquí atrás, ya decía yo. Joder. macaco, macaco. Un macaquín. ¿Dónde, dónde? no Yo ayuda? ¿Nadio? qué te pasa? <risa> Mamma mía. Mamá huevo, mamá huevo, mamá huevo, mamá huevo, mamá huevo, mamá huevazo. Son dos o qué coño pasa Y a ulti tan rara Que se marca aquí la palla ¿Qué cojones, tío? ¿La esa? The fuck is going on, bro. Yeah. Derrota a las gargolas, tío. Viene las gargolas, las gar eh, Lol No voy a matar a, a los monos, tío. No le voy a tirar la última, vale. Pastel lo de, lo de Frankenstein, eso. Las gargolas se derrumbaron. La <risa> extraña <risa> voz habló de nuevo. No, oh, habéis matado a mis mascotas. ¿Eres el doctor? ¿Quién eres? Una viuda en duelo. Pero aquí no había lo de la hoguera, ¿Ves? tío. La novia de no, no era, de la hoguera, de verdad, no castillo, era de lo de la hoguera, bro. No era la de la hoguera. la La puta hoguera de Dark Souls o qué. ¿Cuándo Crea viene? Hay otro camino. Vamos por las mazmorras. Vale, vale, eh, supongo que serán las mazmorras. Alusión, eh, si GG. Ah, Dark Souls. No hay opción que me mantenga cautiva. En las profundidades de la mazmorra, los héroes cayeron bajo la hipnosis de la marioneta. La marioneta... La marioneta... Vamos a darla a ver. Ajá. Pum, uh, dongle. Esto parece una maldita pesadilla. No, no, no, espera, espera, espera. ¿Había nada aquí? La marioneta me recuerda un poco la fase de... Bueno, oh, no, recién ébil, ¿no? Un dongo. Tío. Un poco rayante, ¿no? Esta parte un poquito rayante, mamá huevo. So much better. Vamos a ver de una tormentaba, no sé. Los águilas de Darso. ¿Cuándo coño está? que no despertáis. Que eso no de que no gustaba al solo hombre con el señor del castillo. Tengo planes para él. Lol, ¿explotas de gripe? digo, perdón, ¿se echara? la mejor ahora es su madre. Ah, es otra vez. Otra vez esa piba aquí Ah, no, no, no Vale, vale no ¿Qué Madre mía, ¿no? Oh. El Dark Souls eh, XD, tío XD es Va a quitarnos en el medio primero a, a la señorita Concuradora oh. No vea, ¿no? Pasó un DPS la vida que tiene Nice. gracias bro no vea si tiene vida Manín madre exagerado eh, bro uh. no vea no de un macaco madre Debería probar si sí, bajarle yo un poco de volumen, ¿no? Está todo aquí. Está todo chaval. todo vergüenza? Estaba de más, más ¡Wow! Bajándole el volumen, tío. Me metí en el tímpano roto, ¿eh? Man, ¿eh? Tengo los huesos de la oreja. roto, man. ¿What? The... Ok, bro. Ok, bro. Ok, bro. Ok, bro. Ok. Donkey Kong es hungry. Hey, bro. You, you wanna die? Let's play. Ah, uh, Nani. Ahí está. La conjuradora. Pero. tiene menor. muerta? Parece que la novia le ha la llama de la vida. Está muerta de nuevo. Cuando atravesemos la puerta. Jeans, oh, ¿no? Un poquito de jeans, gente. Eso eh? Un poquito de jeans. Ay. La leche. Eso. No vea, no la del castillo, los héroes solo sombras y, miedo. y mierda Más bichos no, tío ¿En Serio, otro bows. Joder Mira, si es un Sigma ¿Por qué tiene esa orbe de la muerte? Encontrar al señor Castillo Eh Espérate, espérate, bro Tío para ¿Acaso no lo están todos? está esto, tío? gesto El puede en cualquier ¿Por qué coño no sale, tío? O esa hora No lo entiendo, bro. No lo entiendo. No lo entiendo eso, bro. ¿Por qué cojones no sale, tío? ¿Eh? Se le podía dar a la puta EF ahí, ¿no? O sea... I don't know why Sigue aquí el puto fantasma de Scooby Vale, mía Su puta madre Ah, a lo mejor sería otra, ¿no? De pa'lante o algo Se más chill, ¿no? ¿De aquí? Bro, bro, bro Hostia Hermano, me muero Me, me, me, el, el experimento, ¿sabes? Yo si me cura, bro, va de loco. Hermano, ¿en serio? Spooky, tío. También han caído. Tío. No vea, ¿no? O sea, en verdad, claro, estamos más muertos que vivos aquí, tío. O sea, esto es por el, por el bufeo que le han metido, ¿no? Este personaje, ellos ridículo, compadre. Como meta ahora, ¿eh? El experimento. Toma, experimentame esto. <risas> XD. ¿Dónde estaba, tío, lo de la puta hoguera? Voy para atrás, ¿vale? Un momentito. ¿Qué coño es? ¿Con el doctor o con el monstruo? Con tu puta madre. Tranquilo, bro, ahora voy. Mamá huevas. ¿Dónde estaba lo de la puta? Para ¿dónde está? No sé, tío ¿Ahora no? Por ver verganza, eh. eh Sí, sí, sí, sí, sí, sí, eh, Señores, señores Encuéntrame a mí Mara mía Ah, los payos ya están investigando yo aquí, ¿no? Hace, bro. Que ya voy Que ya voy Ah, hostia, que está atrás ahora Vale, vale, entiendo ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué sonaba motosierra, tío? ahí? Te toca ver el cebu ¿Y eso? con jones? El bot Que había allí, tío Necesito ir para allá ahora Voy lento Eh, no era del perrito? Sí, ¿no? Vale. Ay, eh, eh, aquí viene, gente. Voy a tirar la ultimate eh, por la escalera. A ver si llego a hacer esto, tío. Para la secreta. Vamos a ver, vamos a ver si sí, suerte. Eh, ochía. pues no, eh. Me parece a mí que no. <risa> XD. XD. Estaba haciendo lo del perro, tío. Increíble. Nah, no me da tiempo. No wey, my friend Ah, no abre, tío Si no estoy yo o sea... ah... Vale, aquí era No, tío Qué asco, tío De putas teclas extrañas, loco Para pa hacer el puto gesto, ello De loco, bro Ah, ya no me deja, ¿no? Increíble, su puta madre, ello No me da la gana Yo quiero hacerlo Pesado, ¿no? Coño y yo. Y esto A don't no, tío, no sé I don't know. Vaya tela, ¿sabes? las misiones te la harán 20 veces, compadre no, Mamma no, mía, churrita O sea, wow Rescatar señor Castillo, ¿ya? Sí, Vladimir. Malito y un cantío. Tío, tío. Sí, y Que sí, sí, que te ayudo, yo. ¿Me puedes dejar revivir al man? ¿Eh? ¿Están aquí todos los bichos, eh? Mondongo Tío, pues eso I don't know I don't know who is the way fucking you know. O sea, no sé Más máquinas de muerte de estas, tío, en serio Más más huevos Más más huevaso Que <risa> okay, sacan Aquí todos los bosses, ¿sabes? Scooby-Doo, compadre, ¿o qué? No vean, ¿no? Scooby-Doo, eh, where are you? Más más huevaso la ha ma matado? Hostia Estamos bien, ¿eh? Puntuación del equipo, ni una estrella, ¿sabes? poco ñe, ¿no? el, el evento, yo que sé, ya o sea, podría, podría estar mejor, pero coño no va apenas lo de los asterix de, del puto side, tío, plan menos uno, menos uno, eh, o sea, literal 20 minutos para esto. Mamma mía hermano. Fantasma imparable, mata a esa mierda, en serio, bro, me curas esta, hermanín, manín, manín, no aquí? No vea, yo esto que, o sea, para hacerlo tres, dos, cuatro notas, ¿no? Tiene sentido. Sí, que te revivo, tranquilo, bro. Hermano, eh, eh, eh. No ¿me puedes dejar revivir al payo eso, que... tío? El, el, el mayordomo... Maldito Sigma, tío, es imposible de matar, ¿eh? Es infumable. Eh. ¿lo? ¿Y eso? Dios, ¿cuánto duran, mano? ¿Cuánto dura el combate contra... Contra las sombras, tío? Hombre. Madre Me reto a la novia. Ajá. A ver si... Hackeado Chupame la po. Mamá, güey. Y yo y yo. No vean, ¿no? Eso se ha hecho para que no te deje hacer el egg, tío. Mano, no vean, ¿no? ¡Mamá, wow. ¿Otra vez tiene toda la vida? Demasiado pesado creo yo el evento de Bleep, a Wimbledon. A amigo. No veas si tiene pelo, compadre. ¿Qué hace, yo? Deja, deja Hermano, no veas, ¿no? Más pesado... Madre mía, que una faira, ¿eh? No vaya, que se está despertando el man. Un macaco. Un macaco contra su madre. Aquí atrás, pero peguenle, bro o sea, ¿Qué le pasa a la peña? Ajá Hermano, puede dejarme ya Fantasma cuidú Estos muerto eh Es imposible, me muero Hermano, no vea Los lo, lo notas tan, vamos Hermano, me, tú, tú dirás, tío Si me quiere revivir peor que un arranque, yo. Más malito que un arranque Entonces ahora tira para allá Muérete ya, perra Ajá, no te fuere, toma, pídate he esto. Son perras, toda la boca. Eh, eh no miren, ni eh, la hermana del man. Fue el well player, tío, o sea, hermano, que no es un arranque, vale, no, no has ganado nada, No has ganado nada. A nada, nada absolutamente.